Estoy embarazada y me sale líquido como agua, ¿es normal tener un flujo acuoso durante el embarazo? Quizá te estés preguntando, ¿por qué mi secreción vaginal es acuosa? Has notado un flujo blanco lechoso o transparente y acuoso durante tu embarazo. No estás sola en esto. A continuación, te explicamos qué significa, por qué ocurre y qué puedes hacer al respecto. ¿Sabías que el embarazo conlleva toda una serie de síntomas? Y que el flujo vaginal acuoso también es uno de los síntomas más comunes. Puedes respirar aliviada porque el flujo claro o blanco durante el embarazo es perfectamente normal. No solo no suele ser motivo de preocupación, sino que en realidad es una señal de que tu cuerpo está trabajando duro para mantenerte a ti y a tu bebé sanos. ¿Qué es un flujo acuoso durante el embarazo? Durante el embarazo, la vagina segrega una secreción blanca y lechosa llamada leucorrea. Es similar al flujo que se produce entre las menstruaciones, pero más abundante. La leucorrea suele estar formada por células y tejidos muertos que han sido expulsados. Y cuanto más avanzado esté el embarazo, más probable será que tengas una secreción acuosa. ¿Qué significa el flujo durante el embarazo? Las secreciones acuosas son una parte muy normal del embarazo y suelen agravarse a medida que éste avanza. Un flujo muy abundante hacia el final del tercer trimestre también puede ser una señal de que tu cuerpo se está preparando para el parto. Cuando estás embarazada, los niveles más altos de la hormona del embarazo, el estrógeno, hacen que fluya más sangre hacia la zona pélvica. Este aumento del flujo sanguíneo estimula las membranas mucosas de tu cuerpo, lo que provoca una descarga vaginal adicional pero el flujo acuoso durante el embarazo no es solo un incidente. La leucorrea elimina las células muertas de la vagina, manteniendo las bacterias sanas en el canal del parto, protegiéndote a ti y a tu bebé de las infecciones. ¿Qué aspecto tiene una secreción acuosa? Se puede sentir en la ropa interior, pero visualmente la leucorrea no es muy visible. Esto es lo que suele tener. Una consistencia fina o similar a la del moco, un color blanco, claro o lechoso. Un ligero olor o ningún olor. Causas del flujo acuoso durante el embarazo. Muchas mujeres se preguntan, ¿por qué hay más flujo acuoso durante el embarazo? Bien, dependiendo de la etapa del embarazo, hay dos razones principales. Primera razón. Tu cuerpo está reaccionando a los cambios asociados al embarazo. La leucorrea es el intento de tu cuerpo de eliminar las células muertas del canal de parto para promover niveles óptimos de bacterias y prevenir infecciones. De hecho, te protege a ti y a tu bebé y te ayuda a que se mantengan sanos. Segunda razón. Has roto aguas. Un líquido claro no siempre es leucorrea. También puede ser líquido amniótico, el líquido que nutre y protege a tu bebé en el saco amniótico. Sin embargo, el líquido amniótico tiene un aspecto algo diferente al de la leucorrea. Es acuoso y de color pajizo, como la orina pálida, en lugar de blanquecina y de aspecto mucoso. Además, suele fluir de forma continua una vez que se ha puesto en marcha. ¿Es normal el flujo blanco y transparente durante el embarazo? Sí. El flujo acuoso claro y el flujo acuoso blanco son completamente normales y es probable que aumenten a medida que avanza el embarazo. Puedes usar un protector de ropa interior o una toalla sanitaria si lo deseas. Sin embargo, debes evitar los tampones, ya que pueden introducir gérmenes no deseados en la vagina. Incluso si el flujo es pegajoso o incómodo, una ducha o un baño diario es suficiente para mantenerte limpia. Evita las duchas vaginales, ya que esto puede alterar el equilibrio de las bacterias en la vagina y aumentar el riesgo de infección. El exceso de flujo acuoso es un signo de rotura de bolsa o de pérdida de líquido amniótico. Una secreción acuosa excesiva puede ser un signo de rotura de la bolsa si se trata de líquido amniótico y no de flujo vaginal, y en raras ocasiones puede ser un signo de pérdida de líquido amniótico en otros momentos del embarazo. Afortunadamente, la diferencia entre ambas formas suele ser bastante fácil de distinguir. Si el flujo es líquido amniótico, tendrá el aspecto de un goteo normal, será ligeramente amarillento en lugar de blanco y tendrá una consistencia más fina que la leucorrea. Si crees que estás perdiendo líquido amniótico de forma prematura, debes acudir a tu médico inmediatamente para que te haga una revisión. Y si parece que rompes aguas justo antes de la fecha del parto, ponte también en contacto con tu médico. Pero, aunque no se rompa la bolsa, por cierto, la mayoría de las mujeres no lo hacen, así que los cambios en el flujo pueden indicar que estás de parto. La leucorrea tiende a empeorar en los días u horas anteriores al parto. Y en lugar de ser clara o lechosa, puede ser rosada o ligeramente sanguinolenta. ¿Cuándo buscar atención médica? Un flujo fino, claro o lechoso es una parte normal y saludable del embarazo. Sin embargo, debes acudir a tu médico si notas algún cambio respecto a tu flujo habitual. Un color amarillo o verde intenso. Un olor desagradable. Una consistencia espesa o grumosa. Ardor o irritación que puede indicar una infección. Un color rosáceo o marrón o vetas de sangre que pueden indicar un trabajo de parto más avanzado o una hemorragia de implantación temprana. Color y consistencia pálidos de la orina lo que puede significar que se ha roto la bolsa o que hay una fuga de líquido amniótico. El flujo acuoso es un síntoma común del embarazo y rara vez es motivo de preocupación. Así que presta atención a lo que es normal para ti y busca cambios. Si el flujo tiene un aspecto o un olor diferente, o si crees que has roto aguas, habla con tu médico. Si consideras que la información que el día de hoy te he compartido en este video te ha sido de ayuda, te quiero pedir tres favores.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 We'll